10 grados 5, nos vamos al contacto con Pablo Gamba. Ahora balance del fin de semana, está con la ministra de turismo de la provincia. Este, sabemos que Mendoza es una de las provincias más elegidas por los turistas y queremos conocer cuál es el balance. Pablo, adelante. Es así, Tano, por ello estamos con Nora Vicario, que es la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia, y le vamos a preguntar cómo estuvo Mendoza este fin de semana, ¿sí? cómo estuvo la visita en el Gran Mendoza, en el Valle de Uco, también en Alta Montaña. Bueno, gracias por recibirnos, sin duda, un fin de semana largo, distinto, Semana Santa. Así es, eh, un gran fin de semana para Mendoza, con un gran movimiento turístico y cultural en toda la provincia, con una, un movimiento de turismo que recibió Mendoza a niveles pre-pandemia. Eh, estuvimos recibiendo, ingresaron a la provincia 70.000 eh, turistas eh, aproximadamente, y esto, esto confirma lo que hemos venido trabajando fuertemente con el sector privado y el sector público, además de todos los municipios de la provincia, que es eh, ofrecer en Mendoza eh, cada fin de semana largo más alternativas culturales y turísticas para que el destino Mendoza sea elegido como fue durante toda la temporada de verano. Eh, Mendoza ha tenido este fin de semana un movimiento importante, no solamente de turismo eh, nacional, sino eh, turismo local. Y también ya vemos bastante eh, movimiento turístico en la frontera con Chile y turismo internacional. Así que estamos muy contentos de que Mendoza siga entre los elegidos eh, a nivel eh, nacional. Eh, ¿Superó la ocupación del 90% como se tenía pensado, Ministra? Y le pregunto también si vinieron eh, turistas, por ejemplo, de Brasil, eh, turistas también de Córdoba, de distintas provincias superó, eh, nosotros eh, teníamos el dato eh, previo, eh, que estábamos en un 87% de ocupación, esto a nivel provincial, el promedio de ocupación hotelera eh, estuvo en el orden del 93% promedio, eh, esto se completó con el turista que viene sin reserva, ese movimiento de último momento, que se fue completando y podemos decir que Mendoza estuvo con ocupación plena, no solamente en términos de hotelería, sino en espacios culturales, en espacios, paseos, paseos públicos, los cascos urbanos como la ciudad de Mendoza, ciudad de San Rafael, Luján de Cuyo, Valle de Uco. General Alvear. Eh, también tuvimos la apertura del de complejo Las Leñas que pudo ofrecer, eh, ofrecerse como un parque de montaña que tuvo una muy buena recepción por parte de los mendocinos. Con respecto al turista nacional, viene mucho y recibimos muchos turistas de Ciudad de Buenos Aires, de, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santiago del Estero. Eh, es rosario y en términos de turista internacional muchos brasileros paraguayos uruguayos y tuvimos eh, por supuesto y son eh, los estamos esperando con mucho entusiasmo el turismo del vecino país de chile cuánto gastó aproximadamente el turista ministra eh, el, el índice de Gasto per cápita eh, se calcula en 5.250 pesos. Bien. Ministra, eh, respecto a los eh, Caminos del Vino, música clásica por los Caminos del Vino, sabemos que terminaron los conciertos, hubo muchos conciertos, más de 60. Eh, sí, Pablo, el concierto, eh, música clásica por los Caminos del Vino es un gran evento. Que es un ícono de Mendoza, me atrevo a decir que es un eh, a nivel nacional eh, es un ícono y único seguramente en el mundo. En esta edición, que es la número 21, hemos ofrecido eh, 64 conciertos de música clásica en toda la provincia de Mendoza. Esto es eh, muy importante destacar que tuvimos más de 200 artistas en escena eh, ofreciendo, no se suspendió un concierto, todos los conciertos eran a sala completa y participaron los 18 departamentos. Entonces 29 bodegas, espacios culturales, espacios patrimoniales, iglesias, eh, plazas, paseos. Así que estamos muy orgullosos de, de esta edición de música clásica por los caminos del vino porque eh, siempre nos deja algo más que es trabajar para redoblar la apuesta para las próximas ediciones y que realmente la próxima Semana Santa no tengamos eh, tres o cuatro días, que es el nivel de, de movimiento turístico eh, fuerte, sino que sea toda la semana como se ofrece el concierto. Bien, lo último que le pregunto, Ministra, respecto a los vuelos, las conexiones que tenemos eh, próximamente, ¿cómo estamos en tema conexión en Mendoza? En Mendoza estamos muy bien con eh, conexión eh, terrestre, conexión aérea, ha, todo lo que es conectividad aérea se ha logrado en un 72% promedio. Necesitamos eh, recuperar e insistimos. ...con la recuperación eh, de eh, las frecuencias aéreas internacionales... ...que Mendoza esto, está en un 58%. Esto significa que tenemos todavía pendientes muchos eh, vuelos... ...que no se recuperaron de, previo a la pandemia. Eh, la ruta, trabajamos para recuperar eh, la ruta Perú-Lima... Eh, Mendoza y en general todas las rutas se restablecieron, pero no tenemos la frecuencia que el turismo eh, nacional e internacional eh, y está demostrando eh, que hay una gran demanda, un gran interés sobre Mendoza, pero por ahí la oferta de conectividad aérea, no alcanza a responder con esa demanda. Así que insistimos pidiendo esto y la colaboración, sin duda, del Gobierno Nacional sería fundamental para que Mendoza aproveche en el próximo tiempo. Ministra, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la ministra Nora Vicario, que es ministra de Cultura y Turismo de la provincia. Entonces, dando un dato más que importante, Tano, ingresaron a nuestra provincia más de 70.000 turistas. Algo positivo en este fin de semana largo, en Semana Santa. Sin duda, se estimaba un gasto de mil pesos por persona por día, así que te imaginas que los números son más que buenos. Gracias, Pablo. Saludos a la ministra.